Muy buenas vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel nuevamente. Hoy tenemos un recopilatorio de todo... Bueno, de todo no, pero de las cosas más importantes. Primera parte, ¿eh? Luego ya veremos si este vídeo sale bien, haremos otro con, con más cosas. Más cosas que han pasado durante el 2022. Gatos que ven Stray. Sí, sí, amigos. Gatos que ven el juego de Stray. Y que se quedan todos como, oh, como si nadie hubiera visto a un gato. Cómo se comporta cuando ponéis eh, las televisiones. Bueno, no, no solamente los gatos. También los perros. Sí, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Bueno, si podéis verla, mira. Está aquí. Hecha una rosquita. Que se nota el frío, se nota el frío. ¿Verdad, ella? Se nota el frío. Bueno, pues entonces muchos de los dueños piperos, niños rata y todos estos, eh, grababan a los gatos, viendo cómo se comportaban, viendo el estrés, como diciendo que era poco menos que la octava maravilla del juego, pues porque habían grabado... Eh, maullidos reales porque el gato era muy parecido se movía por la pantalla sabéis que en una pantalla enorme los gatos eh, se quedan mirando se quedan como absortos sobre todo los gatos los, los perros también pero jamás había visto yo eh, que los gatos tuvieran tanto interés por la televisión como últimamente ...desde que salieron las televisiones de plasma... ...cuanto ellos tienen mejor vista... ...y quizás por eso... No sé, entonces, ¿eh? ...quizás por eso... Eh, ...lo ven como... Oh, ...esto es como muy real... ¿no? ...y el audio... ...el audio es muy importante... Yo esto, ...no sé si os habéis dado cuenta... ...en algunas películas como vuestros perros... ...cuando escuchan otros perros, a otros perros que salen en esas películas no ladran porque es como son como ladridos enlatados como los aplausos enlatados o las risas enlatadas el típico oh enlatado o sea es no es un ladrido real y ellos lo notan lo, lo que también notan es cuando algo cuando es un perro real cuando está eh, ...haciendo sus ruidos... ...entonces miran... ...levantan las orejas... ...y eso es muy gracioso... ...pero dentro de lo gracioso todo esto... ...para qué sirve... ...para decir que Stray merece un goti... ...o algo así... ...no, sí, sí... ...si sí, sí de eso ya se encarga... Sony, ...que desde luego ha demostrado... ...que... ...que el, todo lo del goti... ...es bazofia y lo tengo que decir lo tengo que decir así de claro o sea en, en gregoriano vamos vendida eh, o sea luego está la reacción de phil spencer eh, de, de cómo iba el acto cuando sonreía cuando no sonreía pero el, el sí el fin de, de los gotis fue un completo despropósito donde, donde se veía claramente que estaba comprado y hecho, o sea, era en plan Juan Palomo yo me lo hizo, yo me lo como por parte de Sony, ya está yo por eso ya llevo años que es como no, es como Eurovisión, dices, ¿para qué verlo si se van a votar entre ellos? pues los gotis es igual, como sabes que es una falsa ...creada por Sony... ...ya es que te da igual... ...porque sabes que no se van a... a, a, a ...no hay ninguna garantía... ...real... ...de que vaya a... ...a votarse... ...todos los videojuegos... ...y realmente no por su popularidad... ...o por cuánto paguen por marketing... ...sino realmente por lo que se tienen que juzgar un juego... ...si es bueno... ...o si es malo... ...y esto no es así, por lo menos con los gotis. Luego habrá otros premios seguramente mucho más pequeños donde sí que se donde sí que se echa el ojo a, a estos otros juegos que también tienen una gran valía. 2022 cierra con una noticia que... Bueno, con dos noticias, que van a hacer el Vengador Tóxico Remake espero que no lo haga Netflix y la otra era eh, de que el cable eh, de las gafas VR2 es el futuro porque la gente que sabe que va a venir con cable eh, dice que es el futuro con cable 2023 y vamos con cable Vamos con cable Lo primero que, eh, que se me pasó por la cabeza y seguramente ustedes también es Bueno pero el cable El cable será lo suficientemente largo Al parecer es lo suficientemente largo pero esto uh, de suficientemente largo sin decir cuántos metros, eh, ¿qué tipo de cable va a hacer? ¿Va a hacer un cable rígido como este? ¿Como este? ¿Cable rígido? Sí, flexible, pero es rígido. ¿O va a hacer un cable eh, tipo cordón? que es mucho más manejable en pleno siglo XXIII, en pleno 2023 y estar con un cable ahí para poder jugar a un juego de las VR2, que necesitarás también para poder jugar a los juegos de la VR1. Pero la VR1 no va a servir para los juegos que van a venir. Que son pocos, pero por lo menos son lo suficientemente buenos como para decir... Pues mira, eh, yo quiero jugar a un Resident Evil 4, quiero jugar al a Capcom y va a ser Resident Evil 4. Eh, va a estar también Horizon For eh, el Horizon, va a estar también, van a tener su su realidad virtual y luego hay otro de Capcom espero que no haya, que es el Vilas el Vilas es el que van a hacer ¿vale? luego aparte está también el Resident Evil 4 pero no el remake sino el anterior, porque del remake creo que puede que hagan también un VR junto con otros juegos ya un poco menos conocidos y un poco todo así en indies indies, porque también en esta en esta pequeña categoría que cada vez, pues mira va creciendo poquito a poco eh, hay muchos juegos indies en el tema de la realidad virtual ¿no? eh, por otro lado Xbox tiene eh, las Oculus Quest que las puede perfectamente usar desde una consola de Xbox Series X o oh, la consola cdsc mi pequeña patata. Ay, me encanta esa patata. Eh, se, se implementó el, el Game Pass en los últimos modelos de televisores que salieron de Samsung del 2022. A partir de ahora, no solamente saldrán los, los próximos modelos, saldrán con... ...todas las cualidades nuevas... ...es decir, de que tenga Game Pass... ...de que tenga el GeForce... ...que tenga también el Amazon Luna... ...es decir... ...un bastidazo... ...van a venir incluido con un mando... ...para que ya... ...lo único que tengas es... Que ...encender la televisión... ...si tienes la suscripción evidentemente... ...jugarás a lo que te dé la gana... ...y el procesador... ...que lleva esos televisores... ...fue... ...gracias a la ayuda... ...de Microsoft... ...no lo olvidéis... ...este tema... ...ya lo hablamos... ...ya lo tocamos... ...y, y sabemos... ...que va a entrar... ...otras marcas... Eh, ...que no son Samsung... ...que van a, a intentar... ...imitar lo mismo... ¿no? ...que van a intentar... ...hacer lo mismo... ...pero... ...las originales... ...las... ...con las que... ...digamos... ...han hecho el primer contacto ha sido con la marca Samsung y ellos los de Microsoft, no los de Xbox, los de Microsoft han ayudado al procesador que tienen que llevar incluidos los televisores a partir de ahora aparte de otras funciones también que, que bueno que estarán disponibles evidentemente ¿no? aparte de 4K ya no será OLED, será QLED una cosa cada vez Nvidia y AMD y esto, ya que estábamos hablando de procesadores bien, muy bien, eh, están haciendo un trabajo increíble. Hay que reconocer que las dos marcas están haciendo un trabajo increíble, trayéndonos, pues, para que os hagáis una idea, ¿eh? para que os hagáis una idea, algunos que van por ahí diciendo, por la Play, yo, yo es que no es que sea, no es que sea más de PC, que sí, sí, soy un poquito más de PC, me gusta la consola por la tranquilidad que da eh, pues tenerla ahí, simplemente encenderla y jugar a grandes videojuegos. Pero es, es inevitable eh, decir que la potencia que puede llegar a tener un ordenador es 100 mil veces más. Que la que pueda tener cualquier consola, dicho esto y lo digo porque eh, recuerdo que meses después de que salieran la Playstation 5 y la Playstation 4 la Playstation 5 y la, y la Xbox Series X y la Series S ya empezaron a sacar nuevas placas más potentes hasta que ya por fin ya ha sacado por ejemplo en Nvidia la 4090 ...sabemos que tenemos ahí... ...toda una variedad... ...la más... ...una de las más potentes es la titán. ...y... ...eso por la parte de la envidia... ...porque lo siento... ...pero yo tengo... Eh, no, ...no es que tenga que posicionarme... ...pero si tuviera que posicionarme... Eh, ...yo creo que... ...siempre tiraría más por... ...por la envidia... La envidia sigue siendo una... ...un gran músculo de... Eh, ...sobre todo en los videojuegos y también en la creación de los videojuegos por lo tanto creo que eh, AMD también por cierto sí también también pero hombre no me vais a comparar no, eh, yo qué sé yo por lo menos me decanto más por por esto no y ya para terminar un poquito ya para terminar ya directamente eh, lleva semanas ya todo el mes de diciembre ya ha cumplido que el Persona 5 Royal está ahí en el Game Pass. Evidentemente, todo el mundo puede comprarlo ¿eh? desde hace más de un mes. No sé, supongo que habrá pasado a segunda categoría porque ya sabemos que cada vez que un juego entra en el Game Pass ya ya el juego es horrible ya es malísimo una excusa para decir no lo voy a comprar bueno pues nada pero seguramente si estáis aquí es para ver el tráiler de spider-man 2 vamos a verlo espero que os guste hasta el próximo programa entonces game channel seguramente hagamos un gameplay hoy. Si mamá me tu kill, ¡Por favor! ¡Por se cayó campeón spider -Man.